Ok, bueno, hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Eh, nosotras vamos a trabajar con el paquete Box que hemos creado con los datos de Pigminos. Pero bueno, primero que todo, eh, ¿quiénes somos nosotras? Eh, yo soy Susana Escobar, vivo en El Salvador donde trabajo como ML Engineer y coordino el grupo de científicas de datos. Durante mi tiempo en el cargo me he encontrado con varias barreras lingüísticas, por ejemplo, al invitar oradores internacionales o compartir material de aprendizaje, me he dado cuenta que a veces es muy complicado encontrar recursos en español donde poder compartir para que otros también puedan aprender, eh, sobre todo en una comunidad como El Salvador que pues la mayoría de personas no tienen como un acceso a educación para un segundo idioma. Y también estamos con María. Adelante. Hola, hola a todos. Eh, encantada, estoy, estoy muy contenta de que hayáis podido eh, estar con nosotras hoy. Eh, bueno, yo soy María y eh, creo... Eh, junto con Susana creamos este tutorial porque hace poco um, eh, me certifiqué como instructora de RStudio y cuando durante ese proceso me di cuenta que realmente no había muchos tutoriales disponibles en español. Eh, el español es mi primera lengua y, um, y tuve que hacer eh, tuve que hacer ejercicios y aprender de ejercicios en inglés. Entonces, bueno, nuestra motivación es eh, desarrollar eh, más recursos que estén en español. Es evidente que María y yo compartimos esta motivación por aumentar la accesibilidad de recursos para aprender el R en español, pero así como nosotras, también queremos que conozcas a otras personas que también comparten nuestras motivaciones para obtener más recursos interactivos en español de aprendizaje. Entonces, Una de ellas es Cristina. Cristina vive en Lima con sus dos hijos y su esposo. Ella eh, enseña ciencia de datos a estudiantes de licenciatura a través de Zoom y se ha encontrado con la dificultad de poder tener recursos interactivos y que además estén en español para compartir con sus estudiantes. Eh, otro caso de ellos, por ejemplo, es, son Fernando, Rita y Ricardo. Ellos son alumnos de Cristina, estudiantes de bioestadística. Se conocieron en una hackathon y a partir de ahí han formado un startup que es para conocer a otros médicos. A ellos también les ha resultado difícil encontrar tutoriales interactivos que estén en español para poder practicar ciencia de datos y lo que están aprendiendo. Entonces, ¿cuál es? Eh, bueno, entonces nosotros, como puedes ver, hemos encontrado varios ejemplos. De, la, de cómo la barrera lingüística dificulta la enseñanza y el aprendizaje de ciencia de datos. Nuestro objetivo es poner a disposición de los recién llegados al mundo de la ciencia de datos un recurso para que puedan aprender R en español. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Nosotras queremos enseñar, aprender y, y... Bueno, enseñar, crear y aprender en comunidad. Y para ello hemos seguido... Un, un libro, aquí se lo voy a presentar, Ajá. entonces muchas de nuestras ideas se basan en este libro que se llama Teaching Tech Together, eh, está traducido también al español, que fue un proyecto de comunidad para el cual María incluso contribuyó con la traducción de algunos de los capítulos, donde se, bueno, donde precisamente se hace claro que el aprendizaje es mucho más efectivo al hacerlo en comunidad, eh, por ello, utilizando recursos como este libro y el libro de ciencia de datos, es que hemos eh, decidido crear el paquete que se llama Pinguichbox, Box, Pingüinos Caja, que utiliza los datos de pingüinos y además tiene una licencia abierta, por lo que cualquiera puede contribuir y modificar este tutorial, eh, siempre y cuando esté de acuerdo con los términos y condiciones. ¿no? Además tenemos este sticker, que es el sticker del paquete, eh, para él de hecho hemos colaborado con Alison horse ella ha hecho para nosotros este sticker de pingüinos con diferentes sombreros de Latinoamérica eh, que son representativos como de la parte hispana de nuestro paquete. Um, bueno, ahora que ya les he dado un poquito de contexto de, de lo que es el paquete y la motivación, vamos a comenzar a practicar. Pero antes de hacerlo tú mismo, les vamos a dar una introducción de lo que son los ejercicios de Learner. Asumimos que para este momento ya se habrán bajado el paquete, que lo han instalado en su computadora. Y si no lo tienen, pueden simplemente correr esta línea que aparece ahí, donde dice Learner Tutorial, eh, o ir a nuestro repositorio en GitHub, donde vas a encontrar las instrucciones más de, detalladamente, igual si... No lo tienen, nos pueden escribir al chat y María les puede enviar el, el enlace del grupo. Ah, y bueno, ah, en este momento María nos va a enseñar cómo podemos resolver uno de estos ejercicios y posteriormente ya vamos a practicar nosotros. Entonces todavía no se preocupen por la instalación. Okay. Adelante, Muchas gracias, Ana. Eh, acabo de pasar el primer link eh que por si alguien tiene problemas eh, al, al correr el documento, eh, es, hemos puesto algunos de los ejercicios en, un, en, nuestra, en nuestra aplicación de Shiny. Eh, entonces, si hay, hay alguien que tiene problemas, eh, simplemente quedar aquí y, tener, y vais a tener acceso. Pero si no tenéis problemas, por favor, no, no cliquéis porque los, eh, las licencias son limitadas. Entonces, eh, vale, va, eh, voy a pasar eh, las dos líneas de código que hay que, que, hay que ejecutar para, para ejecutar el primer ejercicio, pero lo voy a hacer interactivo. Eh, entonces, si alguien quiere seguir, eh, seguir conmigo, simplemente eh, copiar y pegar esas dos líneas y, y vamos, vamos a ello. Entonces, voy a compartir mi pantalla... Eh, Muy bien. Eh, entonces, eh, ¿podéis ver mi, uh, pa mi pantalla de RStudio? ¿Sí? sí, ya la vemos. Vale, muchas gracias. Eh, entonces, eh, esas son las dos líneas que os he pasado por el chat. Entonces, simplemente una vez que cuando eh, ya tenemos el paquete Penguins Box eh, instalado, lo único que tendríamos que hacer es eh, copiar estas dos líneas y copiarlas en nuestra consola. Entonces, si hacemos esto, lo que va a pasar es que una pantalla, eh, un, una pantalla de, de, de Internet va a aparecer y voy a, voy a ejecutarlas para que veáis el ejemplo. Entonces, lo que pasa es que yo tengo aquí una eh, pantalla abierta, entonces veis cómo se, me, se abre esta pantalla de Internet. Hay otra manera alternativa de eh, correr los ejercicios de Learner, que es... Eh, correrlos eh, en, el en el propio documento. Entonces sería, una vez que eh, tenemos esos ejercicios eh, creados, lo único que tenemos que hacer es eh, run document, o sea, correr el documento. Y va a pasar exactamente lo mismo, o sea, que si vosotros eh, copiáis y pegáis eh, vosotros y vosotras esa línea en vuestra consola, os va a aparecer eh, esta, pan esta pantalla de internet. Entonces eh, lo voy a hacer... Eh, una vez que aparece esta pantalla, eh, no va directamente, si, si lo hacemos eh, corriendo el, el documento como he hecho en la segunda opción, no va eh, directamente a, a Internet. Entonces lo voy a compartir eh, así de esta manera. Y voy a admitir. Ah, entonces, una vez que tenemos los ejercicios... Así es como aparecen los ejercicios en nuestro paquete de pingüinos. Entonces, eh, al principio nos aparece una introducción y siempre nos aparece el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo que quiero eh, enseñaros aquí es cómo son estos ejercicios y cómo progresar eh, a través de los ejercicios. Eh, en el siguiente ejercicio vamos a hacer eh, un ejercicio real eh, de GGplot, por ejemplo. Eh, pero entonces, eh, aquí nos van dando unas instrucciones y... Como acabo de decir, el objetivo es simplemente practicar con este tipo de ejercicios. Entonces, una vez que ya leemos el mensaje, podemos eh, dar a continuar. Eh, cuando damos a continuar, pasamos a la siguiente pantalla. Y eh, la siguiente pantalla, por ejemplo, eh, nos eh, están pidiendo que eh, empecemos a cargar las librerías que necesitamos para nuestros eh, ejercicios. En este caso, eh, nos dice que cargamos los paquetes Tidyverse y Datos. Entonces... Lo que podemos hacer es completar eh, aquí en las tres líneas eh, que veis en la pantalla eh, las palabras Tidyverse y datos. una vez que Estos son los eh, ejercicios eh, que, en los que tenemos que rellenar eh, palabras. Entonces una vez que rellenamos las palabras eh, podemos enviar nuestra respuesta. Cuando enviamos la respuesta nos, eh, nos aparece un mensaje. En este caso hemos completado el ejercicio correctamente y, y nos dice que efectivamente así lo hemos hecho. Si no hubiéramos sabido cómo hacer estos ejercicios, siempre podemos venir aquí al botón donde pone pistas. Entonces, eh, si clicamos aquí, eh, ves, eh, vemos que eh, nos, aparece, eh, nos aparece autocompletado el, la primera librería y no nos aparece aut autocompletado la segunda. Pero si damos a siguiente pista, si sí aparece autocompletado. Entonces, esta ya sería la solución. Eh, y lo que podemos hacer es copiar al portapapeles la respuesta y podemos pegarla. Eh, podríamos volver a enviar la respuesta, pero es exactamente la misma respuesta. Entonces, esta parte del ejercicio ya lo tenemos completado. Lo que podemos hacer es eh, pasar a la siguiente pantalla. Eh, como vemos, eh, se aparece en gris eh, el la parte del tutorial en la que estamos. Es decir, estamos casi en la mitad. Eh, otro tipo de ejercicios que tenemos son eh, preguntas de opción múltiple. Eh, en esta, eh, la pregunta que nos hacen es, eh, ¿cuál es la primera y la última letra de la palabra pingüinos? Y tenemos que seleccionar las dos. Entonces, en este caso sería P y S. Enviamos la respuesta. Y de nuevo nos vuelve a aparecer un mensaje que, eh, diciéndonos que hemos completado el ejercicio correctamente. Vamos al tema siguiente. Y este es el último tipo de ejercicios que tenemos. Eh, son problemas de Parsons. Los problemas de Parsons eh, son aquellos en los que se nos da la respuesta, pero el orden no es correcto. Eh, entonces, por ejemplo, aquí eh, nos dice que, eh, que pongamos la, eh, la frase Hola, pingüinos. Eh, y lo que tenemos que hacer es eh, poner las palabras eh, en el orden correcto, eh, deslizando las palabras desde la izquierda hasta la derecha. Eh, podemos... Eh, Ejecutar eh, el ejercicio y nos dice que es correcto. Y ya por último, vamos a la última pantalla y en resumen nos aparece que hemos completado los tres tipos de ejercicios que tenemos en nuestro paquete de pingüinos. Eh, el primero son completar ejercicios en blanco, eh, rellenar eh, preguntas de opción múltiple y eh, completar problemas de paso Entonces estos son los tres tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar en nuestros eh, Pingüinos, eh, pingüinos en caja eh, para hacer ciencia de datos. Y ya con esto le voy a pasar el, el, el mensaje a Susana. Okay. Gracias, María. Ah, voy a compartirlo. Ok, bueno. Ahora que ya estás un poco más familiarizado con el tipo de ejercicios de nuestro paquete, vas a poder hacer un par de ejercicios tú mismo. Eh, bueno, hemos hecho dos opciones. Bueno, hemos accedido a una lista de todos los tutoriales que tenemos disponibles, simplemente llamando a la función que he puesto ahí en la primera línea. Pero el día de hoy vamos a trabajar solamente con dos, de, dos tipos de estos ejercicios. Uno es el de GPLOB 2, que va a estar en la sala 1, y el otro es el ejercicio de iteración, que va a estar en la sala 2. Entonces, eh, bueno, podrás participar en el, en el ejercicio que tú elijas participar. Vamos a tener un tiempo de 20 minutos en caso, y en caso que estés en una computadora Windows, posiblemente tengas problemas con el encoding de algunos caracteres, como ya lo mencionaba María. Entonces, puedes escribirnos en el chat de la sala en la que estés y te vamos a enviar el link alternativo para el ejercicio que hayas elegido. Okay, entonces, en un momento les va a aparecer la opción de ir ya sea a la sala 1 o a la sala 2. El tiempo este, lo tenemos cronometrado de 20 minutos. No es necesario que hagas nada. Una vez termine el tiempo, vas a volver automáticamente aquí en la sala donde estamos todos. Eh, bueno, en cada una de las salas vamos a estar nosotras. Eh, para resolver dudas específicas y, y dar, pues, alguna instrucción general. Entonces, creo que ya les va a ir apareciendo la opción para que elijan ir a cualquiera de las salas. ¿Todo bien? Eh, tuve algunos problemas en, para ejecutar eh, en R en la consola del estudio, pero pude trabajar con Shiny. Y sí, llegué hasta el final, iba a hacer la, los, los ejercicios extra, pero bueno, ya había que, ya, ya quedado un minuto, así que preferí regresar, pero todo chévere. Estabas en interacción, entonces. Ah, estaba en interacción, sí. Hola a todos, estamos de vuelta. Uh, esperamos que hayan disfrutado la parte de, de hacer los ejercicios. Eh, me pasé más. Okay. Bueno, tenemos ahora a María otra vez acá porque se nos había perdido <ríe> un ratito. Uh, igual, si tuvieron problemas, como les comentaban en, en el room, eh, Pueden escribirnos en el Slack y vamos a estarles contestando. En la parte de Gplot, Gb, el problema más común era con el paquete datos porque no les aparecía el objeto pingüinos, que es el dataset. Entonces, en ese caso, puede que sea la versión de datos que no tenía, que no tenía todavía pingüinos en la que se estaba instalando. Pero vamos a revisarlos. Y como les decía, pues nos pueden escribir y ahí vamos a estar contestando sus preguntas. Ah, bueno, voy a continuar con ya lo que sería el final de nuestro tutorial. Esperemos que no se presenta. OK. Bueno, ahora que ya viste cómo son nuestros ejercicios, vamos a explicarte un poco de cómo los hemos creado. ¿no? Uh, te queremos contar pues, cómo puedes tú contribuir a nuestro paquete haciendo tus propios tutoriales o para que hagas también tutoriales para lo, realmente lo que tú quieras. Porque además estos tutoriales del Learner son multilinguaje Significa que puedes hacer incluso para otros lenguajes de programación, como, no sé, Python, SQL, lo que te guste. Eh, así como los hemos creado nosotros con los que estuviste practicando, tú también puedes crear tus propios tutoriales y que se vean ah, igual de bonitos, ¿no? Realmente, un tutorial de Learner por dentro, lo único que es, es un README. Eh, te recomendamos esta página porque ahí puedes encontrar muchos recursos sobre cómo hacer tutoriales interactivos. También te recomendamos mucho ir a nuestro repo en Github eh, del paquete que tenemos en que ha sido desarrollado pues con esa idea, con la idea de poder darte muchos tutoriales del, del libro de R para Ciencia de Datos, donde puedas practicar y también para que puedas aprender cómo, cómo se hacen estos tutoriales de Learner. Uh, tenemos muchos links para recursos donde puedes ver cómo es que se hacen estos tutoriales, que... El screenshot que hemos puesto ahí, y además tenemos un vídeo donde te mostramos cómo hacer estos tutoriales a partir de una plantilla. Entonces, te recomiendo mucho que vayas a ver este vídeo que nos hizo María, porque te vas a dar cuenta que realmente es muy sencillo, sobre todo si partes de una plantilla. Entonces, vas a poder hacer este mismo tipo de tutoriales, pero para lo que tú quieras utilizarlo. ¿no? Eh como te he dicho bueno como ya les mencioné antes este es un R, los zero learners tienen por dentro un markdown pero cambian algunas cosas no necesitas especificar por ejemplo en el output que quieres un tutorial del learner eh, en los fragmentos del markdown también necesitas especificar que va a ser bueno la parte del ejercicio la parte donde se dan las pistas la solución y, finalmente, también la parte de, compro, de cómo comprobarlo ¿no? si está correcto el ejercicio o no. Ahí en, el, en la presentación les he puesto como cada una de estas partes. Y pueden ir a ver el código, tanto de los tutoriales que ya hicimos y los ejemplos que les hemos puesto para que miren cómo es que va cambiando. Pero es realmente muy fácil de hacerlos y es muy parecido. Si ya han trabajado con el remardo es muy parecido. Solamente, el, el, bueno, el principal cambio es en el log LogPool, ¿no? ya van a tener sus propios tutoriales, así como con los que han trabajado ahorita. Eh, ahora simplemente te queremos contar un poco sobre la estructura. Nosotros elegimos el paquete de pingüinos porque hay bastante accesibilidad en varios idiomas. en Este paquete está tanto en inglés, portugués, también en español, claro. Entonces sería bastante fácil tomar nuestros ejercicios y traducirlos a otros idiomas. Además, están basados en el libro de R para ciencia de datos. Entonces, es un libro muy, muy utilizado en estos momentos. Entonces, va a ser muy útil para las personas que están aprendiendo ciencia de datos. Además, está basado en el paquete de Learner y gratis Y lo puedes compartir en Shiny, como ya pudieron verlo. Entonces, es realmente muy accesible y una muy buena herramienta para enseñar y también para aprender. Uh, bueno Por último, ¿qué queremos que te lleves de nuestra presentación? Primero esperamos que hayas aprendido y que te hayan gustado mucho los ejercicios. Puedes seguir practicando Ciencia Datos con nuestro paquete que tenemos este, ya, ya cargado. Ahí vas a poder encontrar como otro tipo de también. Todavía no hay ejercicios para todos los capítulos de, del libro R para Ciencia de Datos, así que puedes ayudarnos y contribuyendo con otros ejercicios. Si visitas el grupo vas a poder encontrar nuestro código de conducta y eh, es de licencia abierta, así que puede ser más que bienvenido a contribuir en nuestro paquete. Bueno, los reconocimientos. No sé si me quieres ayudar, María. tengo y... Sí, claro. Um, bueno, queremos agradecer a los organizadores de esta, esta, esta versión de User eh, 2021 eh, por, por permitirnos presentar nuestro paquete eh, en esta presentación, eh, en este tutorial. También a Alison Horst eh, por ayudarnos, por básicamente crear eh, la pegatina de nuestro, de, de nuestro paquete. Eh, a la comunidad eh, R para ciencia de datos eh, en español. Eh, a MetaDocencia, porque muchas de las ideas y de, de la manera que hemos ej ejecutado los ejercicios eh, han salido de, de páginas eh, de MetaDocencia. Y también a Alison Hill, eh, porque ella nos, ha, nos promovió en GitHub, en nuestro tutorial. Así que ya a todos eh, vosotros y vosotras por estar eh, en este tutorial hoy. Muchas gracias.